Bueno, saludos soy Israel Manguera en esta hora les vengo a mostrar cómo hacer para desactualizar y para desinstalar Internet Download Manager para hacer el proceso para hacer el proceso nuevamente debido a que a muchos no les está funcionando si nos vamos aquí miren que aquí debería haber salido aquí o si damos clic en un video debería salir la opción aquí para descargar el, el video pero no sale si nos vamos a Facebook tampoco funciona entonces la, vamos y miren que aquí está agregada la extensión entonces vamos a desinstalarlo, para desinstalarlo, si es Windows 8, se vienen aquí a esta opción, le sale la esquina configuración, luego panel de control, o simplemente lo buscan, escriben panel de control, sale panel de control, a ustedes quizás les va a salir así, para que no les salga así, simplemente se vienen aquí y le dan clic en categoría, luego dan clic en desinstalar un programa, y aquí vamos a buscar internet download manager, que es este que está aquí, damos clic derecho sobre él, primero damos clic y luego clic derecho, desinstalar o cambiar, luego damos clic en sí, luego clic en aceptar y palomeamos que eh, este, o sea, si les aparece acá, lo palomean aquí, si está y lo dejan como está. Por defecto, lo vamos a desinstalar por defecto, damos clic en siguiente, finalizar aquí eh, una vez le clic aquí se, se va, si le clic en cancelar el computador no se va a reiniciar si le en aceptar el computador se va a reiniciar pero eh, deben de darle clic en aceptar para que se reinicie y tenga efecto la la, la, eh, la desinstalar del programa porque si no cuando lo vuelvan a instalar si no lo hacen así cuando lo vuelvan a instalar eh, no les va a salir la extensión para descargar cualquier video de internet o archivo entonces dan clic en aceptar no le doy todavía porque yo estoy grabando, pero una vez pause el, el programa, que cancele la grabación, doy clic aquí. Entonces hasta así se, des se desinstala. Y una vez eh, hayan desinstalado el programa ya pueden ver el video de cómo instalarlo eh, nuevamente para que y actualizado. pero bueno, entonces eso ha, sido, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten. Chao.